Y también, sí, obvio, me gusta el humor negro. Yo, yo pienso que el humor negro a veces es como, la, como las piernas, ¿no? Eh, no todos las tienen. Muy bien, buenas noches, buenos días... Bueno, muy bien, buenos días, tardes y noches a todos ustedes, los que están viendo el canal y los que, bueno, son seguidores frecuentes del canal. Eh, en este momento me encontraba, me encontraba editando un poco de lo que es la clase de psicología y pues quería grabar ¿no? eh, este tipo de vídeos, este tipo de formato que he visto que hacen muchos youtubers y pues dije ¿por qué no? también me considero que este sitio es un poco de relajo eh, y también interactuar con el público eh, es bueno entonces eh, en instagram saqué algunas preguntas ¿no? y pues vamos a tocar 10 eh, preguntas que nos han hecho, bueno me han hecho eh, los seguidores que tenemos en este canal y también en Instagram, ¿bien? Entonces... <ríe> entonces, empezamos. Eh, bien, la primera pregunta nos la da Nicole Guapaya, eh, que es la siguiente, nos dice ¿Cómo dominas tantos cursos? Y bien, antes que nada, saludos también a ti, eh, Nicole Guapaya. Y pues, la respuesta es... Es más importante tener una metodología... Que simplemente repetir, repetir y repetir, entonces por ejemplo yo aprendo eh, el área de ciencias, lo que es biología, química y física experimentándola mucho, me gusta experimentar el conocimiento más que únicamente leerlo, claro es muy importante leer pero también es muy bueno experimentar para la parte de historia geografía y eh, el área de humanidades y sociales me gusta más tenerlo en una conversación con personas que dominan el tema tanto sean profesores como entidades ya muy respetadas de sus áreas, ¿no? Entonces, aprendo más conversando con ellas sobre estos temas, debatiendo, escuchando sus opiniones también, que eh, simplemente leyendo un libro de historia o prestando atención a un profesor con un pizarrón. Eh, en sí, como te digo, es más una cuestión de metodología. Es conocer cómo yo aprendí. Y bueno, si es que tú quieres replicar esto, también tienes que conocer cómo es que tú aprendes y no es general. Tienes que conocer cómo tú aprendes en cada curso. Bien, espero espero que la respuesta te haya servido. la Miren, la verdad es que no sé, no, no, no estoy muy seguro cómo hacer este formato. O sea, literal está saliéndome así en natural y pues... Si sale una pavada... Eh... Igual, la, la voy a subir al menos para que nos riamos un momento. Eh, bien, la segunda pregunta viene de hs.diana. que nos dice dónde vives? Y bueno, la respuesta es que actualmente estoy en Canadá, en la provincia de British Columbia Y, eh, bueno, eso, ahí, aquí es donde vivo, ¿no? tampoco creo que puedo dar mi dirección exacta, pero aquí es donde estoy viviendo actualmente La siguiente pregunta, la pregunta número 3, nos la da Esther de la Cruz, que dice lo siguiente Saludos Esther de la Cruz, saludos también Dayana, anterior pregunta eh, Esther de la Cruz nos dice ¿qué carrera estudias o estudiaste y en qué universidad? saludos. Eh, pues bien, eh, la carrera que estudiaba en Perú era Ingeniería Biomédica tanto en Católica como en Cayetano y bueno también estuve un tiempo en Villarreal eh, en lo que era la carrera de Química, Química Pura y pues eh, más aparte de ello, actualmente, actualmente no, no me encuentro estudiando algo formal, o sea, en una universidad, en una institución en un college. Eh, pero estoy buscando estudiar una carrera aquí. Bien, que aún no estoy muy seguro si orientarme a una de las áreas, eh, digamos, de la ciencia, que vienen siendo como química, biología o microbiología, que también me parecen muy interesantes. O eh, orientarme un poco más al área que, bueno, ahora recientemente me está interesando mucho, que viene siendo administración empresarial. Eh, entonces, lo que sí quiero hacer es llegar a estudiar ambas. Eh, pero, eh, bien, eso es más que nada lo que estudias, estudiar y lo que voy a estudiar. Voy a seguir estudiando. Recuerda que esto del estudio en general del aprendizaje y en cualquier arte que domines o practiques, uno siempre tiene y va a seguir aprendiendo. Más. Aún así tengas talento o aún así seas un experto por experiencia, siempre tienes que seguir practicando y estudiándolo. La siguiente pregunta viene de Study Unster, creo que se pronuncia así: Unster, o N s t r eh, Saludos, Study. Hay muchos canales, de hecho, que he visto que se llaman Study, que es como StudyGram, StudyMed. Eh, <ríe> me parece un poco curioso, ¿no? Pero bien, saludos, Study. Eh, y nos pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Cómo llegaste a Canadá? Bueno, eh, esta pregunta viene... Eh, me imagino que no me estás preguntando esa de avión o mar, sino eh, qué programas o qué... bajo qué modalidad, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, llegamos con toda la familia, ¿no? Eh, y pues, eh, más que nada nos apoyamos mucho de lo que eran youtubers como... A ver, voy a buscarlo porque no recuerdo exactamente el nombre del canal de este youtuber. Es un youtuber mexicano, pero también hay otro youtuber. Hay dos youtubers que son colombianos, ¿no? Entonces dieron mucha orientación para este proceso, ¿no? Eh, se los voy a recomendar en un momento. Creo que voy a poner, si sí, es por aquí, un pantallazo de los canales de estos youtubers. Eh, que de hecho, si es que ustedes están interesados en venir, eh, pueden verlo. El contenido que tienen estos videos, ¿no? Que es in Milan. Eh, Planeta Juan Que ese sí es colombiano, si no me equivoco si me... Pero corríjame si es que me estoy equivocando Los fans, los fans de Planeta Juan <risa> Pero eh, Y el último, que creo que es el que más aporta Digamos, es el que más información da Es Daul, eh, perdón, es Diego Saúl Reina Español ¿okay? Así se llama el canal, Diego Saúl Reina Español Entonces, eh, creo que Si mal no recuerdo, es mexicano Entonces él también explica demasiadas cosas De cómo llegar a Canadá, cómo a este país eh, yo quiero dar ese giro también quiero entrar a explicar un poco más esto aún no me considero un experto del tema es más ni siquiera aún conozco muy bien el tema pero sí quisiera explorarlo con eh, docentes con universidades que sean de este país y entrevistarlos y pues mostrarles a ustedes las oportunidades eh, estudiantiles y laborales que hay bien entonces espero haber respondido tu pregunta Bien, entonces, eh, la siguiente pregunta nos la trae Blessed, más Vidal, que dice lo siguiente eh, Sigue haciendo clases... bueno, no es una pregunta, ahora que la estoy leyendo no es una pregunta Es más una sugerencia, es una idea eh, Dice lo siguiente, ¿no? Sigue haciendo clases de psicología, filosofía y de todos los cursos, saludos eh, Saludos a ti también, Blessed, y sí, de hecho, ahora estoy tratando de hacer un ciclo paralelo a San Marcos para los chicos que están interesados a postular en esta casa de estudios entonces estoy siguiendo digamos las semanas, ¿no? actualmente como les dije estoy grabando la semana 6 se va a dividir en dos partes y bueno también quiero tocar un poco de lo que es el tema de filosofía pero ese tema como que en este curso, en este tema, eh, también quisiera abordarlo con, en colaboración con un alumno de filosofía de San Marcos eh, también que tiene un canal propio de youtube que viene siendo el anti youtuber no sé si lo conozcan, si, no sé si pueden ir a visitarlo eh, entonces quisiera tocarlo con él, eh, sobre todo debatir y mencionar algunas cosas importantes, ¿no? Que quizás no mencionamos mucho en las clases de CEPRE, pero que siguen siendo importantes para el curso. Bien, así que saludos, Bless, de nuevo. Eh, y bueno, sigamos con las preguntas. La siguiente pregunta es de Jan Pereira 20, saludos, Jan. Eh, y nos cuestiona, ¿quién es tu youtuber favorito? Eh, Bien, la respuesta a esta pregunta sería, ¿para qué? O sea, ¿youtuber favorito de qué? ¿De entretenimiento, de ciencia, de, y si es de, ciencia, de física, de biología? Eh, o sea, tengo un youtuber favorito, digamos, para cada área, tanto de aprendizaje como de entretenimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, en física, uno de los youtubers que a mí más me gusta, y me gusta sobre todo porque tiene una forma muy bonita de explicar la física, es este el profesor César Antonio Izquierdo. Así se llama su canal. Pueden buscarlo si gustan. César Antonio Izquierdo. Eh, es un canal orientado únicamente a clases de física. Quería sacar un provecho. No Bien, eh, y, pero si hablamos por ejemplo de canales de biología, pues uno de los que más me gustó uno de los que conocí fue el de Lumara, la bióloga. Eh, lo conocí por temas de que estoy investigando un poco de hongos, ¿no? Entonces quería conocer un poquito más. Eh, y bueno, su canal me gustó. O también Hiperactina, que es española. Eh, también sube contenido muy interesante a ella, sobre todo que es biomedicina. Y entre otros, eh, los conocidos que son Quantum Fracture, eh, Javi, ¿no? Eh, o Eduardo Sánchez de Cabezón. Igualmente ellos eh, también me atraen sus canales, quizás no son el top one que tengo pero eh, Tengo digamos ahí ciertos youtubers que me gusta el contenido, me gusta cómo lo hacen, me gusta el mantra que tienen Y, y qué es lo que piensan aportar a la comunidad Así como también tengo youtubers de entretenimiento, o sea, eh, me gusta ver, qué te digo Por ejemplo, para ratos a veces veo hablando huevadas que creo que es, es un... Aporte, digamos, a la cultura de comedia Que se está dando en el Perú ¿No? Así como también, eh, y es mi estilo no, Es mi forma de reírme de las cosas es, eh, A veces también me gusta el humor negro Que pueden tener Franco Escamilla O Carlos Vallarta Que también tienen sus canales de YouTube Y comentan esto Y también, sí, obvio, me gusta el humor negro Yo, yo pienso que el humor negro A veces es como, la, como las piernas ¿No? Eh, no todos las tienen <risas> y pues bueno, eh, entonces eh, eso es digamos en qué específicamente me tendrías que decir cuál es mi youtuber favorito o en qué área. Bien, eh, Bien eh, otra de las preguntas que tenemos para esta parte viene siendo la de Byron Gutiérrez 30. Eh, saludos a ti Byron, bien, que bueno. Ah, más que una pregunta de nuevo, viene siendo eh, una sugerencia, una opinión, algo, algo que decir Que nos comenta, enseña historia, profe Y pues sí, de hecho, sí voy a explicar historia A ver, de un momento De hecho, eh, quería explicar historia con una canción Bien, que espero que les guste mucho no, ¿saben qué? Mejor creo que voy a hacer un apartado únicamente para explicar estos temas de historia porque, como les dije, quería explicarlos con unas canciones, así que vamos a abrir una sección aparte para las canciones de historia, de los temas de historia. Puede que les guste, puede que no. Eh, me gusta mucho experimentar con las formas de explicar algunos temas, como ya habrán visto como lo viene siendo el laboratorio de anatomía que lo abrí con la idea de explicar anatomía con plastilina pero eh, ahora quiero, digamos, explorar un poco otras formas de explicar temas como lo es historia o literatura de forma musical. Obviamente no soy músico, no, no me considero un buen cantante tampoco pero quisiera orientarlo de esa forma para poder inspirar no solo eh, a que los alumnos estudien sino que también haya otros youtubers que Quieran hacer estas prácticas, ¿no? Y que posiblemente si sean músicos y si tengan mucha experiencia en esto. Eh, así que lo dejamos para otro rato. Eh, bien, la siguiente pregunta va de López o C. López Luis, no sé cómo se dice, Luis, López, Clí, López Luis o C. López Luis, que dice lo siguiente: ¿A qué carrera vas? Eh, como dije, eh, bueno, lo respondieron en la pregunta anterior. Eh, y siendo aún no estoy orientando si va a ser para administración ¿Cuál voy a agarrar primero más que nada? La, obviamente las dos, pero ¿Cuál voy a agarrar primero? orientado a las ciencias o orientado al campo, digamos, de negocios? Bien, eh, saludos, C. López Luis o Clópez Luis, saludos Otra de las preguntas que tenemos es la siguiente y dice ¿Tu youtuber favorito es el punto estudiantil? Ok, bueno, ya vamos a hacer el cherry y bueno chicos, eh, vayan a visitar el canal de El Punto Estudiantil, eh, sube contenido de matemáticas y también de humanidades eh, y bueno, si están interesados en visitarlo, ya, ya se hizo su cherry aquí en el canal, entonces véanlo ¿no? y díganle que van de mi parte, ¿no? de parte del canal de la Biblioteca de Dilan. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, más que nada para hacer un poquito de relajo y leer lo que ustedes quieren preguntar, lo que ustedes quieren saber de mí o de lo que estoy haciendo ¿no? como proyecto bien educativo. Y bueno, si quieres eh, que tu pregunta salga al aire, que te envíe saludos, eh, escríbeme por Instagram y ahí pues eh, yo sacaré tu pregunta al aire, sacaré tu pregunta en una siguiente transmisión. No sé si voy a hacer esto eh, todos los días, todos los, una vez a la semana, o sea todos los domingos o todos los lunes o todos los martes, no sé cuándo veas este video, no sé cuándo lo publique, pero eh, no sé si va a ser una vez a la semana, entonces por el momento solo envío tu pregunta y lo más probable es que la saque, para que podamos eh, tener un momento de relajo y sobre todo conocernos un poco más. Si te ha gustado el video, por favor, hazmelo saber en los comentarios, suscríbete al canal y si, eres, si es que eres nuevo, porque subimos mucho contenido educativo y sobre todo tratamos de interactuar mucho con el público para conocernos mejor. Bien chicos, entonces sin nada más que decir, los veo en el siguiente video.